Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes. No relájate, tu tío, no relájate. De mañana. Bueno, hay que estar atentos como hey. los señores top, porque cuando tú vienes a ver, tiene un rolling por ahí. Bueno, señores, cuando nos fuimos a la pausa, anunciamos la entrevista con Raúl Monegro, quien es el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo. Ayer la ciudad amaneció, ayer que era un lunes, un lunes cimarrón, eh, día 22 después del día de la Altagracia, amanecieron gomas encendidas en la en la carretera con Trova, creo que en otra zona, pero bueno la cuestión es que se dijo que el Falpo estaba como calentando los motores para realizar protestas en la ciudad, ¿es cierta esa versión y a qué se deben las protestas en caso de que sean ciertas? Buenos, buenos, días. Días. buenos días Raúl. Buenos días Raúl. para todos, buenos días para el público que nos está escuchando en estos momentos sí nosotros en el día de ayer el movimiento social y popular que, de San Francisco de Macorís, decidimos reiniciar la lucha y la movilización en todo San Francisco de Macorís. con la movilización sorpresa, una respuesta a la visita sorpresa que hace el presidente Danilo Medina no, no, no, que, estuvo no, no, no. Aquí, que estuvo aquí de qué amado se ríe pero venga movilizaciones acá. sorpresa es que movilizaciones sorpresa hay visitas sorpresa bueno, Las visita sorpresa son vacías sin ninguna diríamos nosotros ninguna propuesta de resolver los problemas que la región tiene como usted sabe, el domingo pasado el presidente Danilo estuvo en Pimentel, sí. pero habló, no sé ni de qué habló, pero no habló de las demandas y de las obras que nosotros necesitamos, que este pueblo necesita para su desarrollo. Pero teóricamente las, las visitas sorpresas lo que tienen tendencia es a ver de primera mano la situación de las comunidades para, eh, qué sé yo, aplicar algunos recursos para realizar emprendedurismo sobre todo. Entonces, yo pienso que no son vacías. Si es así, pienso que no son vacías. Son vacías porque él el hábito de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de toda la mano. Tenemos más de 10 años exigiendo una plaza de la cultura, tenemos más de 10 años exigiendo el, el puente de Ugamba y que él hace dos años lo declaró de emergencia y no se construyó y eso cuando se declara de emergencia implica que los recursos Bravo. sin licitación hay que buscarlo de donde sea pero también la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan que viene a desarrollar a este pueblo y a tener una salida al mar y a hacer turismo eh, para que eh, este pueblo se conozca con el turismo ecológico también está los terrenos que están ocupando eh, agricultura que están baldíos ¿por qué no se le entregan al agua para que construya nuevos edificios y pueda saciar o pueda resolver el problema de la demanda que en cada semestre que, que pasa crece más la demanda estudiantil y ya la, la, las aulas y los eh, eh, el espacio no es eh, adecuado para o no no no crea, da las condiciones de que se reciba docencia eh, cómoda. Pero también está eh, el sistema cloacal. Quizás pueden decir que son muchas demandas y que hay mega de, de, obras, pero nosotros hemos planteado que se debe llegar a acuerdos y haciéndola por parte. Entendemos que hay demandas que son a largo plazo, pero también entendemos que hay demandas que no esperan eh, mucho tiempo ya para que se construya. Y en ese sentido, nosotros eh, reiniciamos con esa movilización sorpresa, anunciamos también para el día 12 un piquete hacia la gobernación y el proceso va a ir en ascendencia, tratando de que ellos se sensibilicen y le hablen a este pueblo, en realidad, lo que eh, hay o lo que se puede hacer en lo inmediato. Raúl. En ese sentido, eh, discúlpame, Juanne, en el día de ayer recibimos la comunicación y la invitación para empezar el diálogo y reunirnos con el gobernador. Nosotros... Eh, vamos a dar un voto de confianza, vamos ahí a la reunión, aunque son demandas que la conoce el presidente y la conoce todos los funcionarios, es un funcionario que está recién eh, designado uh -huh. y vamos a ver qué él plantea. Esa reunión será hoy a las 4 de la tarde, le aprovecho y le estamos dando la primicia para que ustedes como medio también ¿quiénes están invitados a esa reunión, si tú sabes. Estamos eh, eh, solamente tenemos informe que el gobernador va a estar ahí y eh, nosotros, el Movimiento Popular Social de San Francisco Macorís, dígase la Unión de Junta de Vecinos, sí. el FALPO, el FELABEL, okay. la Federación Campesina Mamatingó, entre otras organizaciones, el bloque de, de organizaciones de la parte oeste rurales también estará ahí y estaremos eh, dialogando como. Eh, propulsor de diálogo y que queremos en el diálogo como vía de solucionar, estaremos en la tarde de hoy ahí. Raúl, a propósito de las protestas sorpresas, como ustedes le han llamado, eh, sabemos que las obras que ustedes están demandando son obras muy justas y sabemos que el, el gobierno ha estado un tanto olvidado, olvidando la provincia de Duarte y específicamente San Francisco de Macorís. Pero ahora bien, con relación a la protesta es sorpresa, a raíz de que la gente tiene derecho a la información, ¿no consideran ustedes que es una violación de un derecho el no informarle que va a haber una protesta en un lugar determinado y que eso pudiera trastornar el diario vivir de las personas, de los ciudadanos? Mira, eh, Juan, eh, nosotros sorpresa simbólicamente, pero se supone que cada sector que se moviliza hay, hay, hay dirigentes que trabajan las movilizaciones para que la gente participe, o sea que... Eh, el derecho y las condiciones eh, el derecho eh, nosotros lo respetamos, pero las condiciones las van a crear los moradores de los sectores que participan y que se movilizan o sea que no es algo clandestino ni ah, es bueno. algo que, que no, no lo sabe nadie, porque se supone okay. que los participantes o los que eh, protestan son gente de barrio y tienen que informarlo. O sea a que la comunidad tiene conocimiento de que se va a dar. Claro, es, es, claro las comunidades bien. y las organizaciones de esa comunidad. Ah, muy bien. Raúl, buenos días. Yo me integro, tuve sí. un programa amigo. Sí, sí. Pero, mira, te, te voy a ayudar en algo. Creo y recuerdo que el año pasado ustedes hicieron como a principio de año una especie de, de plan de, de lucha. Y ustedes anunciaban que se estarían haciendo movilizaciones sorpresas. ¿Eso es lo que quiere decir que ustedes están en cumplimiento o es una nueva etapa? Bueno, estamos en cumplimiento y estamos reiniciando con esa actividad. Eh, tú te acabas de integrar, pero nosotros anunciábamos también que para el día 12 eh, tenemos un piquete, piquete hacia la gobernación. Sí. Eso será lleva, saliendo de la libertad con Papi Olivier a las 10 de la mañana. O sea que. Eh, el hecho que ayer se dieran esas movilizaciones no implica que nada más son esas movilizaciones. Hay varias actividades, incluso nosotros tenemos programado piquete, vigilia, pero ya eso sería después de las elecciones del 15 de febrero. A mí me preocupa algo. ¿Está paralizado el hospital? Sí, prácticamente está paralizado. Pocos obreros eh, están ahí. Y eh, la avenida Sin Comparación, ustedes saben que han amagado 79 mil veces y no ha iniciado. El puente de Ugamba, han hecho como 15 estudios, tampoco han iniciado. Eh, la, la, la carretera San Francisco de Macorís, ustedes saben que hubo un escándalo con los estudios. Después de eso han hecho como 5 estudios para ver el impacto ambiental, pero no se da ningún resultado. Pero y la Plaza de la Cultura, ustedes saben que hasta desalojaron. Eh, lo poco que había de ir a hacer cultura de eh, Bellas Artes o sea que arte. prácticamente eh, han abandonado y se han ensañado contra este pueblo que merece mejores condiciones de vida y merece cada una de esas obras que vienen a desarrollar eh, los municipios de esta, de esta ciudad. Pero Raúl ya mayo está ahí, 120 días y ya pasó ¿Qué puede hacer un gobierno en, en tan poco tiempo ya? Todos tienen un presupuesto de casi un billón. ¿Casi de un billón? Sí, casi un billón. De un billón. Casi un billón. Un billón. Entonces, todo se supone que el presupuesto, haya elecciones o no haya elecciones, es para construir, dar servicio, y nosotros no podemos permitir que. O sea, que el tiempo siga transcurriendo porque si se quedan o llega otro, hay que darle Ustedes supuestamente un mes. No es hasta mayo, hasta agosto. Ustedes tienen esperanza sí, que agosto. el gobierno sí, en sí, es, el el ahí es, mismo. Es el deseo, es el deseo. Ustedes tienen esperanza de que el gobierno haga, haga algo. Nosotros tenemos esperanza en el pueblo, en que con la movilización y la lucha le va a arrancar eh, Esas demandas que son justas y que no vienen a beneficiar a, a una persona en particular, sino a todo Raúl, el pueblo. Eh, como bien dices, San Francisco de Macorís, eh, necesitando estas obras, y en el caso de ustedes como organización popular, tienen años y años demandándolas, solicitándolas, haciendo piquetes, haciendo huelgas, y no hay una respuesta del gobierno. Eh, ¿Qué tú entiendes que deberían de hacer para tal vez si le dan respuesta? Porque al parecer no vamos a pasar la vida en esto. Ustedes solicitando el pueblo sabiendo que lo necesitamos, pero no pasa de ahí. Sí, mira, eh, a veces los gobiernos entienden como los animales, que no es correcto que se le pegue a un animal, pero como dicen en algo <risa> popular, a lo, a lo burro. Eh, se hacen muchas huelgas, muchas movilizaciones, e inician de una manera lenta, pero eso es jugando al cansancio, a que el pueblo pierda la fe, pierda la esperanza y deje de luchar para ello entonces seguir con sus pretensiones de corrupción y abandonar a su suerte. Sin embargo, en las grandes ciudades como Santiago y Capital construyen esa mega obra porque es la que le trae recursos. Nosotros, o San Francisco de Macorís ha entendido eso y ha sido beligerante. Y no se va a cansar. Eh, hemos hecho cuantas huelgas, se inició el hospital, lo paralizan, pero vamos a continuar haciendo movilización y protesta hasta no, hasta no verlo eh, concluido y dando el servicio que esta, esta, esta región se merece. Pero, se tiene pregunta, ya Raúl, sí, eh... ¿Cómo evalúan ustedes la gestión del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís? ¿Y cómo evalúan ustedes, por ejemplo, ahora un escándalo que se destapó en el día de hoy aquí en el programa sobre una estafa que, que se ha estado dando dentro de los cementerios de, de, de San Francisco, estafando a, a los municipios? Bueno, sobre la estafa no te puedo opinar, uh -huh. opinar nada porque me enteré cuando llegué a aquel programa que escuché su, los comentarios de ustedes. Como en toda institución nosotros eh, creemos que hay cosas que hay que resolver que no se resolvieron. ¿Como cuáles? Muchísimas, <risa> muchísimas. <Cita> algunas que <risa> eh, en el Y hay cosas buenas que se han hecho. Por ejemplo, nosotros creemos que ese asunto de, de, de, de, de la, la, el ambiente la visual, visual, eso eso sí, ha sido sí, excelente. Fabuloso. Sí. San Francisco de Muy Macorís ha sí. sido ha sido. O sea, beneficiado con eso o sea, negada, sí, persona. claro, claro y sí. eh, te mira, puedo mencionar me, una yo creo que yo creo, discúlpeme yo creo que ha faltado mucha inversión en los sectores y, no, y la, la se ha, con, se ha concentrado la, los, los recursos, sí, bueno. los recursos en parques y cosas cuando hay muchos sectores Raúl, que no tienen acera rapidito, y no, pero no, rapidito, no, pero rapidito. ya. Ayer estaba el y, presidente y, del PRM acá y afirmaba que la alcaldía no se ha involucrado o no ha dado... Eh, vamos a decir, esa ayuda que necesitan los sectores populares, a los cuales tú representas. ¿Qué tú entiendes? ¿Es cierto que la alcaldía se ha olvidado de las zonas más desposeídas de San Francisco? Ay, bueno, ¿Sí no? Ha, ha, no se ha olvidado Argentina. completamente. Ha hecho algunos trabajos y nosotros entendemos que... Eh, Faltan muchas cosas por hacer. Del 1 ¿De ¿De al 10. ¿Cuánto le da del 1 al 10? Claro. Agradecemos, <risa> agradecemos <risa> a Raúl Monegro. Bueno, que como ustedes ven, eh, sí. les rebotó <risa> a todas estas preguntas. Bueno, sí. gracias Raúl por estar con nosotros. Gracias claro. por venir gracias. cada vez que te citamos. Que...